En esta sala circular llamada In Memorian, en la que tenemos la frase de los supervivientes, renunciar a olvidar, renunciar a la venganza, abordamos el tema de los procesos de reconciliación, no solo entre Guernica y Alemania, sino en otros lugares del mundo, como Irlanda del Norte, Sudáfrica, etc.